La puta madre, estupidez, qué cosa más estúpida ¿Cuándo empezó esta mierda? En 2019, finales de 2019 A principios de 2020, ¿cuándo salió la vacuna? Ahí sí, ahí sí, el COVID estaba mal Mataba y el COVID era muy, muy peligroso Después, ¿cuándo salió la vacuna? A finales de 2021, ¿no? No, ¿qué digo yo? A principios de 2021, sí A principios de 2021 salió Pfizer Todo el mundo se empezó a vacunar, entonces... Yo aguanté yo aguanté como un animal Si lo tuve, no lo supe, ni lo sé Pero yo pienso, y... si lo hubiese tenido si Hubiese estado enfermo, fulla Así que al final, ¿qué? No lo tuve, nunca lo tuve, no me he vacunado, yo pienso, sinceramente yo pienso que hay gente que nunca lo va a tener, Hace lo que pasa Y ahora hace dos años, estamos en 2022, el COVID se está volviendo cada vez más débil, siguen vacunando y siguen en el puto gobierno de de este obligando a la gente a vacunarse para entrar en cualquier lado y para, para, para, para viajar, para tener el pas, eh, el QR code ese del pas vaccinal. Hermano mío, los amigos míos van a hacer una fiesta eh, en un privado de discoteca el 5 de marzo Y yo pregunté a la discoteca si puedo hacer un PCR que literal es más válido un PCR que una persona vacunada Porque en este puto gobierno quieren obligar a todo el mundo a vacunarse Porque son uno, todos unos hijos de la gran puta Que no saben nada de la puta ley de la humanidad El PCR es válido 24 horas justamente antes de poner el puto vaso vaccinal que era lo más lógico Yo me hago un PCR 24 horas antes de... De ir a la discoteca esa, yo soy en la discoteca el tipo más eh, seguro de no tenerlo Entonces estoy aquí, que voy a tener que viajar yo en abril Aguanté dos putos años sin vacunarme, que todo el mundo se vacunó alrededor mío Alrededor de mí, dos años sin coger el puto COVID Y vuelvo y repito, creo que hay gente que ha nacido para no cogerlo no por destino, no por suerte y nada de eso, pero por su propio metabolismo Que está la gente asintomática, la gente sintomática y la gente que nunca lo va a coger Contagiar Y ahora me tienen que obligar a vacunarme, me cago en tu puta madre, cabrón Dos años para nada Todo lo hecho para, para o sea, en literal eh, cinco meses, seis meses Se quita el Pax vacinal, segurísimo, que no te obligan a estar vacunado para viajar y todo eso Segurísimo que en cinco meses lo quitan El virus es una estupidez enorme, es un, es un resfriado cuando lo tienes tienes un resfriado, me voy a vacunar, me voy a meter en la mierda esa del Pfizer de mierda que, te, que, te, que te mueve todo el metabolismo y que te jode todo el metabolismo al último momento porque me obligan y porque lo van a quitar justo después. Porque el viaje que tengo que hacer es obliga, obligatorio, lo tengo que hacer. Todo este tiempo lo he aguantado para no vacunarme y ahora para... no. He pagado un año de, de gimnasio. Sí. Un año de gimnasio estoy pagando Y por no querer vacunarme Bueno, primero que todo Mi mamá no quería vacunar, que, que yo me vacunara Porque no tenía mucha fe en eso Yo quería al final yo Al principio yo quería Ahora, ¿de qué sirve? Si es una puta resfriado de mierda Y cuando ahora sé que Lo que es el Pfizer Y lo que es El mensajero a ARN No sé qué mierda No quiero vacunarme ¿Qué cojones? El problema es que aquí el propio presidente de este puto país, el propio presidente dijo en, un interview, en una entrevista, dijo que quiero joder, pero literal, familiarmente así, hablado mal así, quiero joder a las personas no vacunadas. No sé qué coño, qué contrato tienen con los alemanes desde de, de que hicieron el Pfizer, no sé qué coño le, le pusieron en la cabeza, no sé qué coño les pasa, que tienen la seguridad total. Que vacunar a toda la población es eh, la salvación del, del mundo. Tú eres estúpido, como mierda. Tú eres mongo. ¿no? Mm -hmm. Vacunar a toda la población del país o de tierra es eh, literal tirarse una bala en el pie. Para los próximos problemas que habrá con el COVID o con cualquier otra cosa Tendrán que hacer exámenes sobre gente no vacunada para que funcione bien Tendrán que hacer exámenes sobre gente que no tiene una modificación O sea, gente sin vacuna Entonces esto eres mongolo que te pasa Quieres joder a la gente no vacunada Pero seremos nosotros, literalmente, quienes vamos a salvar el mundo Si pasa algo más grave que el COVID Porque no van a poder hacer exámenes a personas que tienen Pfizer Porque ya tienen su metabolismo modificado No tiene ningún sentido lo, lo, las leyes del gobierno están... No sé, borrachos ahí en el parlamento No sé qué coño están haciendo Pero sin sentido ninguno Y ahora no vale No vale, o sea Literal hay una cosa que te dice En papel, no tienes el virus No lo tienes, no te puedes ir Pero si estás vacunado, te puedes ir que entiendo, entiendo la alarma, la, la, la importancia que es vacunar a la gente eh, Porque obviamente si no se propaga cada vez más y, y, y nunca se termina la cosa no Y la gente se, se va muriendo, muriendo, muriendo Pero coño el PCR es válido, oh, hijo de la gran putísima puta madre del coño es su madre coño. Ya, per, no, me, no me permitas hacer cualquier cosa Pero si hago un PCR, si yo pago 20 euros para pa tener el PCR y para que me diga que es negativo Por lo menos que sea válido <risa> Mongolo un mongolongo Están ya... son orgullosos Las leyes son orgullosas no ah, no quiero vacunarte Pues mira, te voy a joder toda la vida Te voy a tomar por culo cingado Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso Un vídeo rapidito, que es improvisado, sin ninguna nada preparado Pero quería hablar de esto porque me estoy jodido me están jodiendo la vida. Esto ya es como la gripe. esto Vamos a tener que vivir con esto y ya, ¿verdad? Cada vez se vuelve más menos eh, más contagioso y bueno, menos débil, débil, más más. débil. La vacuna ya, ya, ya. ya Boomers de mierda, el gobierno de mierda que no saben nada de nada. Se ponen a hacer decisiones urgentes si no se ponen a, a pensar en, en una ley que dure más de un año. Obliga esto, permite esto, haz esto, haz esto y después dentro de un mes vuelve a cambiar la ley. Señores, por favor, un poco de... Bueno. Tomar por culo, les parece lo más importante. Voy a intentar luchar lo máximo posible sin poder, sin ponerme la vacuna hasta el final. Y si no, pues me voy a, a ver a gente y pago a alguien para que me dé el puto virus y ya tener el pase ese de 6 meses. Me doy pan carajo